¿Así que van a ir a la despedida de soltera de Reina? No seas water party, Charo. No te puedes quedar. Sí, claro, Charo. Yo creo que debería ser a la despedida de soltera. ¿Que no te molesta? No, para nada. Además, yo confío en ti. ¿Vamos? Sí, claro. Vamos por ahí. ¿Cómo que vamos por ahí? ¿A dónde vas tú? Yo me voy a la despedida de soltero de Lucho. Al doctor y Luchito, ¿cómo la está pasando? Es la mejor despedida de soltero de todos mis matrimonios, padrino. Y espérate que viene lo mejor, chicos. La metralleta, Rafa, eso, esto, el partido de una licuadora, eso, velocidad número 6, vamos, eso. ayudar con eso. ¿No que no me querías ver? Cuando se trata de strippers... ¿Monserrat me dijo que Carlos Cabrera estuvo en la casa? ¿Qué quería? Quería dejar las cosas claras entre nosotros. No. Sí, bueno, acabo esto y otro, ¿sí? Te adueñaste de mis sueños Y de mi corazón Indiferencia que me mata Ausencia llena de dolor Cuando se pierde en la distancia Lo que soñamos tú y yo ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierden? Voy a estar bien. Regresa con Miguel Ignacio. Miguel Ignacio no está, se ha ido a una reunión con unos inversionistas argentinos. Mucho más. Tú eres mi hombre de confianza, mi Pepe Grillo, mi brazo derecho, ¿entiendes? Gracias, padrino. Oye, oye, oye, diviértete. Que a partir de mañana no vas a poder hacer nada de esto. ¡Mentira, Lucho! ¡Mentira! <risa> <risa> ¡Eh! ¡Eh, ahí está, la basada.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 El silencio lo he visto. Amor. Yo te lo como. Me doy cuenta. Sí, ahor ahorita tú va. no volverás y duele el amor. Porque tú juegas con fuego. nacen las gelatinas. Yo las preparé. ¿Qué le has puesto? Ah? Un poco de todo nuestro Mucha, mucha azúcar y miel de abeja. Son esas tan cinco. Yo me he comido solo una. Baje por acá. Tenía que ir por el otro lado. No, bueno, pero igual tengo mi llave. Hola, ¿Dónde estás? Hace un ratito estabas por acá Justo cuando te quiero decir las cosas en la cara ¿Desapareces? ¿Qué tal, Raz? ¿No? Ahora me va a escuchar Me voy a buscar No pienso quedarme ¡Gracias! Piedra. ¿Crees? Hasta que por fin sales. ¿Perdón? ¿Tan pisado estás? Nicolás, si no quieres hablar conmigo, dime nomás, ¿ah? ¿eh? Has tomado. No, he comido una gelatina. ¿A qué has venido, Grace? ¿Quieres saber a qué he venido? Yo te voy a decir a qué he venido. Bien, te escucho. Me voy a casar con Marco. Sí, yo lo sé. Y quiero ser feliz a su lado. Y te mereces toda la felicidad del mundo, en serio. <risa> ¿Tú quieres que yo sea feliz? Sí, claro. Aunque no sea contigo. Aunque no sea conmigo. Seguro? ¿Quieres comenzar de nuevo? No. Dices que soy para ti. Yo tampoco estoy segura. Simplemente yo quisiera saber si me hace querer. Es que ¿Nicolás? Qué bueno que estés aquí La verdad te extraño tanto Lo siento, es que me importa tu vida. Quiero verte todo, todo lo que hay en mí. ¿Quieres comenzar de nuevo? Si es que soy para ti. Simplemente yo quisiera saber si me vas a... ¿Esas gelatinas? Dios, parecía que no hacían nada, pero... espero no amanecer con malestar. Mm. Qué guapos esos hombres que trajo la señora Frida. Muy guapos. Bueno, mi coqui también tiene lo suyo. Cuando venga, le voy a pedir que me baile un poquito. ¿Hola Charo? ¿Quieres que te baile un poquito? ¿A mí? Sé sé que sé que sé que mamá, sé que sé que que el gran día. ¡Ay, por Dios! Ay, buenos días. Uri, ¿qué haces ahí? ¿No dormiste nada? Sí, claro que dormí como no voy a dormir. Estoy toda pensativa, chica. No, no te parece. Yo sé lo que te pasa. ¿Ah, sí? Uh -huh. ¿Estás preocupada por lo de tu matrimonio? sí, sí. Es que hay tantas cosas por hacer, los preparativos y todo, ¿no? Ay, chica, pero no hay excusa. Ahora, con la plata que te dio mi hermano, tú contratas a alguien para que se ocupe de todo ya, y tú te desligas. No no eso. ¿Pero por qué, chica? Ya todos en la casa saben que mi hermano te dio la plata para que tengas la boda de ensueño. Debe estar leyendo bien a mi papá, ¿no? Aparte de la plata que me dio, también está pagando su matrimonio con la señora reina. ¡Ay, es hoy día, ¿no? Ay, no me digas que te olvidaste. Me olvidé. Oh, no. chica. Bueno, voy a esa boda solo por mi hermano, porque mi hermano es un tipazo. Porque por la reina no iría. Imagínate aguantar a esa mujer tantos años. ¡Ay! Y darle una boda de ensueño. Eso es amor. Eso es amor. Como lo que tú tienes con el lobito, ¿no? van a estar en las buenas y en las malas hasta que la muerte los separe hasta que él se convierta en un lobito blanco y canoso ay tía qué cosas dices lo de ustedes si sí es un amor de verdad no voy a cambiarme Sí, claro, aunque no sea contigo, aunque no, no sea conmigo, seguro. Simplemente yo quisiera saber si me hace. Yo tampoco me estoy tu vida y yo quiero darte todo. Todo lo que hay en mí. Es que me importa tu vida. Y yo quiero darte todo. todo que... ¿Todavía no te has levantado? No, pero ahorita me. Ahorita me levanto y me listo. Ay, Nicolás ¿tres bien demoró. No. No, eso era antes. Antes me demoraba demorado un montón. Ahora, ahora me ha listo rápido, soy el hombre de la casa. Ay, sí, eres el macho alfa. No me digas que te has olvidado de mi almuerzo con mi amiga Kelly. Es para aprovechar en juntarnos y de paso hablar de la remodelación de su casa. ¿Era hoy? Lo siento, se cruza con el matrimonio de Lucho y Reina. ¿Y? ¿Eso qué tiene que ver con nosotros? Emilia, Lucho es el papá de... Es el abuelo de mi hija. Es mi ex-suegro. ¿Cómo no voy a ir? Nicolás, ese señor no es más tu suegro. A mí me importa tres pepinos con quien se case. Déjate de cosas y vamos con mi amiga Kelly. Emilia, en serio. Lucho es el brazo derecho de mi papá en la corporación. Tengo que ir. Voy a ir con mi papá. Voy a estar con él. A ver, Nicolás. Habíamos quedado en alejarnos de esa gente, en hacer nuestros propios planes. ¿Siempre vamos a tener que parar con esa gente? Espera, perdón, a ver, cuando dices esa gente te estás refiriendo a mi hija también, ¿verdad? Porque ella es una González, ¿lo recuerdas? ay Yo veo que vas a estar insoportable hoy día. ¿Yo? Sí, tú. Mira, anda donde quieras. Yo tengo un compromiso con mi amiga Kelly y no le voy a fallar. hagamos una cosa, voy al matrimonio un rato y te prometo que después te doy el alcance en tu almuerzo, ¿sí? No. No te preocupes. Anda, diviértete con tu González. Hoy es el gran día. ¡Lucho! ¿Lucho? ¿Dónde está? Lucho. Ah, no, sí. Ay, seguro, claro, como todavía no estamos casados, él no ha querido dormir con la novia. ¡Ay, es que es un romántico, mi esposito hermoso! ¡Ay! ¡Ay, dónde está! ¡Ya, Lucho, despierto! Ay, mamá, deja de gritar. ¿Dónde está tu padre? ¿Qué sé yo? Déjame dormir. ¡Ay! ¡Despierta! ¡Despierta, y ¿No ve que tu padre me ha abandonado? Ay, mamá, eso es imposible. ¿Cómo que es imposible? Se habrá ido, no sé, a Monsefou, a pique, a, a Yunguyo, a esos sitios que le gusta irse y esconderse. Ay, mamá, sería incapaz de hacer eso. Justo un día como hoy, menos. Hija, te recuerdo que tu padre fingió su muerte. Ay, ya me preocupaste. Déjame averiguar. ¡Despierta! Ah. ¿Dónde está mi papá? No, está en su cuarto. ¡No, no! No está. Le hicieron una despedida soltero, ¿no? ¿Cómo se te ocurre, mamá? ¿Ustedes hicieron una? No, no, claro que no. Ya, ya, ya. Ya, no, ya basta, ya, ya. basta. Dejemos ahí. Ya. Tengo que hacer un montón de cosas. No aparecerá. Y si no. Y si no. Lo mato. Hoy sí. O sí, nos casamos. Hoy es el gran día. está en mi casa, está en la oficina. ¿Qué hago aquí, con poca ropa? ¡Ah! Que nadie me vea, que nadie me vea, que nadie me vea. Lucho. padrino! ¿Qué tal nochecita? Ay, padrino, me acabo de despertar. Sí, sí, ya me di cuenta. Encontré tu ropa en el ascensor. ¿Pero qué hacía mi ropa en el ascensor? Oh, mejor no pregunto. Sí. Gracias, padrino. Mire, tengo cosas que hacer. Permiso. Sí, no te preocupes, Lucho. No te preocupes. Tómate el día libre. Mejor dicho, este es el último día libre que tienes en toda tu vida. De acuerdo, padrino. Nos sí. vemos más tarde. Sí, sí, claro. No, no, no vas a pensar que yo voy a faltar a tu matrimonio, Lucho. Por favor, jamás en la vida tú eres mi hombre de confianza. ¿Ah? Y para que veas cuánto te estimo, uh -huh. te voy a hacer un gran regalo de bodas, Lucho. Sí, padrino, ¿de qué se trata? Mira, te voy a regalar un pequeño porcentaje de acciones. ¡No! Sí, No. sí. Cosa que sí te sientes comprometido con la constructora y espero que nunca me abandones. ¡Yo lo amo, padrino! Ah, Lucho, tranquilo, tranquilo. Yo te quiero mucho, mi peperillo, mi peperillo. Grillo. ¡Salud! duda que el Coqui es el hombre de la vida de Charo. No me cola para el baño. Ay, mm, oh, eres hermoso, mm. tan guapo. Una pintura de hombre. Mm. Gracias, mi amor. Te amo. ¿Eh? ¿Qué? Pasó? Ay, Ay Coqui. Qué cosas tan lindas dices, Charo. Nunca me habías hablado así. ¿Yo? ¿Qué, uh -huh. ¿Qué ¿Qué dije? ¿Hablé de dormir? Sí, un poquito, pero no te avergüences. Estaba soñando conmigo porque me abrazabas, decías que soy hermoso, guapo. Ah, ¿En serio? Sí, y no te lo discuto, ahí ¿eh? así como me ves en sueños. Ah, no seas loco. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? No, oh, ¿Ah? Charo, estás que ardes. ¿eh? <risa> Mi amor está en la cola del baile. No hay nadie. Padrecito, eh, esta vez tiene que salir bien. Por favor, esfuércese. ¿Qué y sin dudas Félix? ¿Que los matrimonios fracasan por mi culpa? ¿Mm? Eh, no sé, padre, pero a, a todo lo que usted casa, eh, no sé, tiene mala suerte. La suerte no existe, Félix. Ni la buena, ni la mala. Ni el karma, ni el horóscopo. Ninguna de esas tonterías que van en contra de nuestra eh, fe. Ya, ya, ya, Tranquilo, padre. Tranquilo, por favor. Mira, mira. Pero por si acaso, padre, ¿podría bañarse en ruda para asegurarnos nada más? Mira... No te voy a permitir que me insinúes que yo tenga... Es, Luchito, ese Luchito, el hombre de fiesta. Hoy anoche estuvo bien, ¿ah? ¿eh? ¿Qué pasó anoche? No, no, no, nada, nada, nada, ah, padre. Sí, me acosté temprano. Sí, sí. Ah, Qué sí bien. Nos juntamos para regresar, para que todo salga bien el día de hoy. Seguro. Nada más, sí, sí. ¿Y cómo va todo? ¿Estás listo ya, padre? Todo bien, Lucho, no te preocupes. Quería agradecerte que a pesar de las habladurías, me hayas elegido para celebrar tu boda. Sí, claro. ¿Han visto a Reina? Sí, te está listando. Ya está casi, ¿ah? Ya está casi. Sigue el rastro nomás. Ahí la encuentro. Está bien. Ah, sí. había Chicos, ¿han visto a su madre? Está es en su cuarto. No, ¡No, papá! ¡No puedes entrar al cuarto, papá! ¡No! ¡Fuera acá! ¡Fuera, ¿Qué pasó? fuera, fuera! ¿Qué pasó? Hey. No puede ver el vestido, pues sonso. Ah. ¡No puede ver el vestido! Trae mala suerte, ¿lo sabes? Pero, reinita, sí está por toda la calle. Ya vi más del 80%. Ya, no, pero no me lo has visto puesto. Es diferente. ¡Ay! ¡Ha visto, ha visto tremenda cola! Es imposible no verla. Tuvieron que desviar el tráfico. Mamá, ¿no crees que todo esto es una exageración? ¡Cállate la sí, boca! Es la boda de mis sueños. Oh. Si sí, mamá quiere una cola de 30 metros, así será. <risa> Ay, gracias, mamá, gracias, mi amor. Por darme esta boda, la boda más perfecta. Es lo menos que podía hacer por ti, reinita. Ay, sí, papi, todo está perfecto. Los bocaditos, la comida los mozos, la decoración, sí, sí. todo, todo. todo. Sí, sí, sí, todo está perfecto. Bueno, lo único malo es el cura este salado, pero bueno. En fin... Mamá, el padre Manuel les consiguió la anulación del matrimonio con la señora Charo. Si no fuera por él, no te estarías casando ahora. Uh -huh. Bueno, sí pues. Sí, es verdad. Ya, una por otra. Pero pobre que me desgracia el matrimonio. Ay, pero ¿qué podría pasar, Renita? ¿Eh? Nos amamos y todo está perfectamente organizado. Sí, mi papi ah. tiene razón, mami. Uh -huh. Tú disfruta de tu día. ¡Ay, sí! ¡Qué feliz es tú! ¡Lo quiero tanto! Sí, ¡Pollito con papas! ¡Papas! ¡Pollito, pollito con papas! ¿Por qué papas, esa canción? Po, po. Es la única canción que tenemos. ¡Pollito con papas, papas! ¡Pollito con papas, Ay, papas! ¡Pollito con papas, papas! ¡Pollito con papas! ¿Miguel Ignacio no baja a desayunar? Salió temprano, tenía asuntos que resolver. Quería la tarde libre. ¿La tarde? ¿Qué pasa en la tarde? Hoy es el matrimonio de Lucho, don Bruno. Ah, ni enterada. ¿Ustedes van a ir? Ah, no. A mí el Ignacio sí, porque soy empleado. Pero yo, de ninguna manera. Ah, yo tampoco. Con esa gente no voy ni a la esquina. Peter, ¿Monserrat se siente mal? No, todo lo contrario. Hoy día se levantó muy temprano. ¿Y por qué no está aquí? Llámala, por favor. Enseguida, madame. ¡Monserrat! Esa chiquita siempre hace lo que le da la gana. ¿Monserrat? ¡Monserrat, venga a servir el desayuno! ¡No se lo pueden servir solos! ¿Qué cosa? ¡Allá voy! Enseguida viene, madame. Ya lo escuchamos. Esta casa se ha convertido en un caos. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Sí. Pensé que iba a tener el día libre. ¿Y por qué pensaste que ibas... ¿Oh? ¡Otra vez! ¡Otra vez tuviste que ponerte ese horrible vestido! ¿Y cómo quiere que vaya al matrimonio, señor Isabela? No será nosotros no vamos al matrimonio de Lucho. Usted no irá, pero a mí sí me han invitado. No tienes el día libre. ¡Ay, no sea mala! Dime lo que quieras. No vas a ir a ese matrimonio. ¿Pero qué te has creído? ¿Acaso me pediste permiso? Despide la madre. Ganas no me faltan. Te tomas demasiadas atribuciones. Ponte tu uniforme de trabajo. Yo llegué muy lejos en la vida, porque nunca dejé de trabajar. De aquí no sales. Lo que no va. ¿Ah? Que eh, eso no, no, no, no, no, no importa, no importa. Anda y cámbiate, por favor, que Madan te está dando una última oportunidad. Espera, espera, esperar? ¿Estás segura de lo que dices? Yo sé todo lo que pasa en las Lomas. Bueno, Lucho González es el hijo del que era nuestro chofer. Ay, es el abuelo de su bisnieta. Hay compromisos que son ineludibles. Ay, qué importa? Creo que tenemos que ir. Mm. ¿No? M M M M Mada, no tenemos invitación. Ahí va conmigo, pues, parece nuevo. Bueno, voy a cambiarme. No. Ay, voy al baño, mi amor. Charito, te dejé agua caliente. No lo necesito, gracias. No, buena, campeón. Estamos mejor que nunca. Sí, los vi durmiendo como tartalitos. necesita Mi cabeza. Ay, a mí me duele todo el cuerpo. ¿E ¿Eso les pasa a los que no se levantan temprano, pues? Sí. Ella está con resaca. Ah, bueno, ¿qué te pasa con resaca? Ay, ni, ni que hubiéramos tenido una despedida de soltera con... Con harto alcohol y con stripper escalato, con unos cuerpos hermosos como dioses griegos. No, no, no, no, ni hablar, ni hablar no. ¿Me estás ocultando algo, Bertita? Así que ustedes también, ¿eh? ¿ah? ¿Nosotras qué? No, no. Un ratito, un ratito, ¿qué pasa? A sopla. No, no, no, no, no, ningún. ningún. afuera, para afuera, me nada, me para un globo. Oye, ¿qué te ¿Ah? ¿Por qué vas a fiscalizar lo que toma, lo que no toma? ¿Qué te pasa? No quiero que mi señorita enamorada esté tomando, ve. Por ahí se emborracha, después de achapándose otro. ¿De ¿qué, Oye, ¿qué cosa? estás hablando? ¿eh? ¿Por qué dices eso? No, el se hace. ¿Y tú, Bertita? No, no, ¿Y, ¿Lo qué? Ay, por Dios, Gilberto. Yo no te engañaría ni con el pensamiento. No, no, qué barbaridad. No, no, no faltaba nada. No, no. ¿Y por qué son tan machistas? A ver, ¿acaso ustedes no han celebrado anoche? No, no, no, no. de ninguna manera. Por favor. Uh, ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Gracias, gracias. ¿Y Pepe? ¿Alguien ha visto a mi hermano? Ah, ah, ¡Qué hermoso que casi llegan! Hijo, ayúdame a revivirlos. Pepe es mi padrino de bodas. Ah, este, no sé si, si pueda, viejo, pero si quieres lo suplanto. ¿eh? No, me encantaría, pero ya se lo prometí. Bueno. ¿Qué importa? Igual soy tu testíbulo, pe No, ah. no ¡Nos hundimos! ¡Nosotros hundimos! ¡Mujeres y niños primero! ¡Por, ellos, por ellos, aunque mal ¿Qué tal? La Walter, ¿eh? Al parecer siguieron tomando después de la despedida. Ah, sí, hay gente necia, tú ah, gente necia. Eh, ¡Hermano, te casas! ¡Te casas! Ah, escucha, hermano. ¿Te casas? Grave error, Lucho, ah, Deberías casarte con otra. Ah. Muchachos, ya, hijo. Muchachos, escúchenme. Yo sé que ustedes no me comprenden, pero... Pero Reina es la mujer de mi vida. Nosotros hemos formado una familia. Después de tantos años, voy a darle el matrimonio que ella siempre soñó. Este es el día de ella. Y yo quiero hacerla feliz porque, porque la amo. ¿Sí? Qué, qué bonita palabra, hijo. ¿Ves? Hermano, eres un hombre único. La reina no te merece, pero, pero, pero te apoyo. Así si es el amor, pues, hermano, ¿no? Así si es el amor. El amor. Gracias, Gracias. Cómo duele. ¿Ah? ¿Qué te va a la mano? Dámate no, los cinco más, ¿no? ¿ah? Un poquito más de agua. Dámate los cinco. Vamos a hacer pillar, vamos a no ¿No queda? ¿No queda? Bueno, ah. ah, este ternito me quedó, pero perfecto, ¿ah? Muy bien. Debería aprovechar que Isabela no va a ir al matrimonio de Lucho para ver con. con quién puedo ir, ¿no? ¡Uh! ¡Buena, jefito! ¡Wow! ¡Qué guapo! Ya se me quitaron las ganas, ya. Jefito, ¿va el matrimonio de Lucho? ¿Podemos ir juntos? No, no podemos ir juntos. La verdad es que mi carro está mal de la amortiguación y no quiero que se rompa. ¡Ay, qué malo! Ya pues, no quiero llegar sola. No te preocupes, nadie se va a dar cuenta que estás sola. Anda nomás, anda avanzando. Yo voy después. Eh, tengo cosas que hacer. ¿Pero qué va a hacer si no hay nadie en la oficina? Todo el mundo se ha ido. Tengo cosas que hacer, tengo que hacer... Una transacción, eso es. ¿Mm? ¿Ah, sí? Sí. A ver, hágala, yo lo espero. No, te he dicho que no. Anda ya, anda pidiendo tu taxi carga para que te lleven, ¿ya? Y no te preocupes, ponlo a cuenta de la corporación. ¿Sí? ¡Obvio! ¡Claro que lo voy a hacer! Lo voy a poner a la cuenta. Ah, pero eso sí, no se le ocurra faltar al matrimonio. ¿Cómo se te ocurre que voy a faltar al matrimonio de Lucho, de mi brazo derecho, por favor? Está bien, ahí lo espero. Ya, chao. Chao. Qué pesada Claro, como ningún taxi se arriesga a llevarla ¿Me quiere? A ver, vamos a ver Vamos, voy a aprovechar mejor de hacer la transferencia De las... Acá está, muy bien Voy a hacer una transferencia de acciones a Lucho, pero poquitas nomás, solo como para mantenerlo a mi lado. ¿Mm? A ver... Ajá. Ya. ¿Y estos movimientos? ¿Qué? Qué raro, yo nunca he hecho esos movimientos. ¿Y nosotros dónde vamos a ir? Papá, yo voy a llegar a mi matrimonio como una reina. ¿Se queda?